La crisis actual nos urge y vemos que no nos estamos entendiendo. Esto tiene mucho que ver con la manera en que expresamos nuestras ideas y puntos de vista. La verdad es que casi siempre hablamos solamente para imponer nuestras ideas. Entonces, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo sabiendo que no somos distinto? Años de conversaciones y mesas de diálogo poco fructíferas lo demuestran. Escuchar para entender al otro requiere de mucha voluntad. Para ello, nuestro equipo les propone y comparte una herramienta que brinda un espacio humano para intercambiar sus ideas. Un método probado para gestionar conocimientos de manera productiva, visualizando lo que cada uno dice para entenderlo y gestionarlo. ¿Cómo realizamos una reunión activa basada en pensamiento visual? Primero, la definición y explicación del tema a abordar.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 Usa post-it de cualquier color para el título, y reserva los de color amarillo tradicional para registrar el contenido, ya que así será más fácil de leer cuando concluyas. Definido el problema, pide a cada participante que en dos o tres minutos escriba en silencio e individualmente todo lo que piensa al respecto. Recuerda que cada idea o concepto se escribe por separado. Finalizado el tiempo para escribir sus puntos de vista, cada participante explica los suyos, por turnos y brevemente. Es el momento donde se escucha con respeto. Se piden aclaraciones, pero nunca se censura. Mientras la persona que expuso ayuda al siguiente, comenzando a ordenar las ideas por afinidad. Luego, cuando todos han presentado ante el grupo, comienza la sistematización de las opiniones en busca de un entendimiento compartido. En esta etapa, los distintos grupos de post-its deben ser resumidos en una frase que dé cuenta de la globalidad de las visiones. ¿Cómo priorizamos las ideas obtenidas? Realizando entre todos la etapa de planificación conjunta. Aquí, visualizando todo el contenido, los integrantes del equipo se hacen cargo de fundamentar la relevancia de cada grupo de ideas para proceder a valorarlas. Para esto, cada integrante tiene tres votos, representados en tres post-its pequeños que debe colocar en los títulos de los temas que considera importantes. De esta manera, al finalizar la votación se obtiene un listado ordenado de los temas a abordar pudiendo aplicar los pasos anteriores para buscar propuestas sobre cada tema seleccionado si quieres profundizar. Al llegar a este punto, estás en posición de hacer un registro con la narración esencial de lo declarado en cada tema, obteniéndose una idea concreta de los puntos en que hay acuerdo y de los puntos en donde hay divergencias que pueden ser tratadas de manera específica. Finalmente, puedes documentar en un video la síntesis obtenida, tal como se presenta en el ejemplo que te compartiremos junto a este video. El resto es poner manos a la obra. Es la última etapa, en donde el equipo comienza a trabajar en cada una de estas temáticas con la convicción de que se ha llegado a este punto de manera participativa y democrática, lo cual hará posible que aumenten las posibilidades de que todos remen para el mismo lado, y que disminuyan las fricciones y los obstáculos para conseguir los resultados deseados. ¿Qué opinas? Interesante, ¿no? Prueba este método y comparte tus documentaciones de reuniones activas. Somos LeanSight. Visualiza tu voz.